Un barquito bonito nos lleva lejos de la ciudad En la mano un mojito, el buffet libre y a disfrutar Vamos la heroína de vacaciones a desconectar Mira eso, delfines lo bien que viven debajo del mar, ¡Bajo el mar! Atención, está fallando el motor. ¡Qué bollón. ¿Y ahora qué? Se va a tropear el buffet. Yo que no sé nada y no veo tierra ni nada. ¡Ay, qué vamos a tener que saltar! ¡Agárrate bien! ¡Al flotador y vamos para allá! Y me desperté. Una isla desierta y estaba gustito porque fue porque estaba desierta, nos pusimos en pie, llevaba el mojito, le di un sorbo y pregunté. Casita y no vamos a tener que pagar el alquiler. A Luis tiene esta isla que Utilizamos la red para para pa comer. Estamos aguditos en nuestra isla, así que nos quedamos a vivir, pero hemos bajado. super fashion y una fala hecha con los cachos que hemos encontrado buscando por el naufragio le.